Buenos días, buenos días equipo. Hoy lunes, comenzando semana con todas ustedes. Este, espero de que todas estén teniendo este una buen, un buen comienzo de semana, haciendo programando lo que es su agenda. Eh, ustedes saben de que nosotros trabajamos en base a lo que se nos va presentando este, para la semana. Sin embargo, siempre es bueno tener este una agenda donde podamos resumir eh, las actividades que podemos tener o desarrollar en esta semana. Este hoy día vamos Vamos a hablar de un tema muy importante que es este por qué cobramos el impuesto y cómo se cobra este como ustedes saben este cuando uno tiene un negocio así sea un negocio en un local este, donde usted está pagando una renta o, o si usted tiene un negocio de donde usted lo está realizando desde su casa es bien importante tener en cuenta eh, eh, cómo vamos a cobrar lo que es el impuesto porque de esa manera usted eh, entiende mejor sus finanzas y, de, y, y por ello pues entiende mejor cuál va a ser el resultado si lo hace no lo hace y cuáles serían las consecuencias de no cobrar lo que es el impuesto eh cuando se vende la mercadería, ¿verdad? Entonces, eh, muchas de las representantes nuevas este, eh, tienen eh, muchas preguntas de eh, por qué por qué y cómo este, lo cobramos. Este Muchas veces se, se les explica en el entrenamiento que tienen cuando se hace la primera visita, cuando se les enseña a hacer su orden, pero a muchas se les olvida. Entonces, este a todas ustedes que este, realmente... Eh, quieren aprender, es muy importante que tomen nota porque les va a servir. Si usted vive en Ohio, si vive en Tennessee, si vive acá en Maryland, Washington o Virginia, es muy importante saber cuál va a ser este lo que usted eh, va, va a cobrar en su factura, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar diciendo eh, que si ustedes tienen a la mano una de las facturas, donde ustedes han recibido su pedido, es bien importante para que ustedes la puedan entender. Eh, la herramienta que vamos a ocupar ahora van a ser lo que es su, su talonario de facturas, va a ser eh, su calculadora para que saquen ustedes la cuenta del, según el estado donde viven. Y como les dije al principio, la factura de la última orden que acaban ustedes de hacer para mostrarles a dónde pueden encontrar ustedes cuánto les han cobrado. Por la mercadería que han ordenado. Entonces, eh, acá en Maryland, lo que es Maryland, eh, es el 6% de impuesto. Voy a, tener, eh, voy a tomar en cuenta eh, tres estados, porque ahí tenemos bastantes representantes en la mayoría de, de estos tres estados. Eh, vamos a tomar en cuenta el tax de Texas, el tax de Tennessee y el tax de Ohio, entonces vamos a comenzar diciendo que en Texas se cobra el 6.25% de impuesto, en Tennessee tenemos el 7% de impuesto Ohio tenemos el 5.75% entonces papel y lápiz a todas las que las que hacen eh, cualquier negocio las que hacen Avon, las que hacen cualquier tipo de negocio, pero hoy día enfocada en lo que hacemos, que es Avon eh, les recuerdo que según el volumen de orden que usted haga así es el tax que se cobra eh, en este caso como les decía, acá en Maryland se cobra lo que es el, el 6% y vamos a comenzar por ahí entonces, si en caso ya encontraron ustedes su factura o que no la hayan hecho entonces ustedes vean que acá en esta parte de acá, donde dice el tax local acá, dice el 6% que es lo que se cobra del tax local entonces ustedes Um, bueno, eh, Álvarez, eh, en Tennessee, eh, según el, el tax que estoy leyendo acá en el reporte del IRS, dice um, el 7%, pero gracias por la corrección. Entonces, ahorita vamos a calcular según el 10%, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta información de los impuestos, ustedes la pueden encontrar en el, en el área donde el perfil de su cuenta Ahí ustedes van a encontrar según el estado de donde viva, cuál es la tarifa que se va a cobrar. Entonces, um, cuando, cuando ustedes van a su a hacer sus compras, cuando ustedes van eh, a hacer este cualquier pedido, como les decía, es muy importante tomar en cuenta y guardar las facturas porque en base a eso es que se cobra el impuesto. Entonces, vamos a su Acá una orden eh, de 500 dólares según el estado de Maryland es eh, el 6%, una orden de 500 dólares son eh, 30 dólares de impuestos que usted tiene que recuperar a la hora de facturar el producto. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted está haciendo una compra, una orden, usted está pagando el impuesto de esa mercadería y por ende se tiene que recuperar al momento que se está facturando. Las facturas que utilizamos acá en, en Avon ya tienen eh, el espacio donde usted va a colocar lo que es el tax local verdad donde usted va a colocar el subtotal más el tax y por ello terminar cobrando una cantidad diferente. La mayoría de representantes que hacen sus órdenes eh, tenemos esta queja que siempre preguntan eh, que por qué terminan pagando el impuesto, de que por qué este, pagan más, entonces, pero no es... Eh, no es que se les cobre de más, simplemente se trabaja según eh, el, el tax de, del estado donde viva, como les decía, ¿verdad? Entonces, eh, por un ejemplo, si usted deja de cobrar lo que es el impuesto en su mercadería por complacer el, el gusto de su cliente, entonces usted está regalando de su bolsita lo que es el valor de ese tax, estamos hablando que son, si son 10 dólares que le están comprando, usted está regalando 60 centavos de una compra de 10 dólares entonces ustedes recuerden de que en vez de ganar, eso se va a restar de lo que es la ganancia que usted espera obtener del producto entonces, si sí hay eh, compañías que no cobran el impuesto impuesto, pero son compañías que no tienen representación física en estos estados. Entonces, nosotras como representantes independientes, hacemos nuestra declaración de impuesto al final del año. Entonces, nosotras que tenemos un grupo de personas por las cuales recibimos ingresos eh, en efectivo, tenemos que declarar esas ganancias al final del año. Entonces, ahí va en cuenta muchos factores. Eh, se, se declara lo que es el, el envío que se ha pagado durante todo el año, de que hace sus órdenes, el impuesto que usted ha estado pagando por la mercadería que, que usted ha estado comprando, eh, los gastos de... de eh, de material que por ejemplo los materiales que usted imprime el gasto de los libros de demostración porque ustedes saben de que estos libros eh, aquí son precios de mayoreo le dan ese precio a usted pero le cobran el, el impuesto según el valor real del producto que aparece en su libro de la campaña regular entonces por esa razón es muy importante que ustedes conozcan Cómo se trabaja para que en vez de pérdidas ustedes vean ganancias. Acuérdense de que al final del año ustedes deben llevar lo que es el, el recuento de todos los gastos que han tenido en el negocio. Entonces, eh, las que las que pueden imprimir lo que son la factura desde su computadora cuando van a entregar los, los pedidos es mucho que mejor porque ya viene impreso lo que es el tag según la compra que les están haciendo. Las que no tienen mucho conocimiento en su computadora este, y prefieren hacer los, eh, los recibos a mano, entonces vamos a trabajar de esta manera. Entonces, eh, vamos a suponer que una persona les está comprando 10 dólares de producto ¿Okay? entonces vamos a calcular según el tax de acá de Maryland que es el 6% el 6% de 10 dólares son 60 centavos de envío Perdón, 60 centavos de tax. Entonces, muchas personas preguntan eh, que si por qué se cobra el, eh, un dólar de envío o 75 centavos de envío. ¿Por qué cobramos el impuesto? Vuelvo y les repito, el impuesto no es ganancia. El impuesto es parte de la inversión que se está haciendo al momento de hacer una orden. Entonces, eh, vamos a decir acá que eh, bueno esta factura como ustedes pueden ver no tiene impreso lo que es cuánto se va a cobrar de envío esto va a quedar a discreción de usted y en base a cuántos clientes usted está sirviendo en esta orden entonces si yo solamente tengo 5 6 o 10 clientes entonces y usted está pagando 9 dólares de envío yo lo que hago regularmente es que divido según eh, la cantidad de clientes que tengo en esa orden. Si tengo 10 clientes, entonces yo cobro un dólar por cada cliente. Entonces, estamos hablando que en lugar de 10 dólares, serían 11 dólares más el impuesto. Y el impuesto de 11 dólares al 6% son 66 centavos, que yo estaría tendría que estar cobrando en esta factura. Entonces, a alguien que me está comprando 10 dólares de producto, entonces yo estoy cobrando 11 dólares con 66 centavos. Entonces me dice, pero eso no es lo que dice el libro. Entonces yo, el, el, el motivo por el cual les estoy enseñando a trabajar de esta manera es porque si estamos ganando un 40% nivel de ganancia basado en la, el volumen y la venta que tengamos, lo que Si usted decide no cobrar el impuesto, está perfecto, ya queda a discreción de ustedes el hacerlo o no hacerlo, la manera correcta de hacerlo, el negocio sería que usted cobre el impuesto de la mercadería que está sirviendo más el envío, porque ese es un gasto que se está haciendo para tener un negocio este trabajando, ¿verdad? Lo mismo en las tiendas que ustedes ven, por ejemplo, si ven el Giant, si ven Seven Eleven, si ven este eh, las farmacias, todos estos negocios físicamente establecidos tienen que cobrar el impuesto local. Porque si no se porque ellos declaran al final del año con el IRF sus impuestos, ¿verdad? No lo cobran, pues ellos tienen que explicar por qué no lo cobran. Nosotras, como representantes, tenemos la obligación de llevar eh, la contabilidad. ¿Por qué? Para que de esa manera usted no diga que con la compañía de Avon no se gana. Claro que sí se gana, pero cobrando lo que es el impuesto y cobrando lo que es el envío. Porque si usted deja de cobrar. El impuesto y el envío estaría regalando, como le digo, parte de su inversión. Para un ejemplo de lo que les estoy diciendo, este yo tengo acá este um, esta factura donde me describe acá, aquí que son en una orden adicional de 179 dólares, me estoy cobrando lo que son el 6% de lo que es el impuesto, entonces si yo, como les digo, en esta orden adicional, aquí son 13 dólares de envío por una orden adicional, y aquí son 21 dólares, que es el impuesto de la orden adicional que yo hice, si yo sumo 13 dólares más los 21 dólares con 56 centavos, entonces estaría yo regalando en este caso eh Estaría regalando en este caso 24 dólares con 56 centavos a una persona que yo decida no cobrarle el impuesto. Entonces como les digo muchachas, cuando estamos haciendo este negocio, muy importante que se aprenda a trabajar. Eh, ¿Por qué se gana? ¿Por qué no se gana? Eh, ¿Y por qué perdemos en este caso? Porque estaríamos perdiendo lo que es parte de la inversión de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces como les digo, cuando ustedes estén enseñando su catálogo de campaña regular... Traten la manera de explicarle a la persona. Son 11 dólares el precio que aparece. ¿Verdad? 11 dólares este más lo que es el impuesto y el envío, entonces eh, nosotras que andamos prospectando todos los días, siempre nos encontramos personas que no cuando tenemos el producto con nosotros nos preguntan cuánto menos el producto, o, o nos dicen eh, si le llevo dos, en cuánto menos me sale, o si le dicen este bueno yo le voy a encargar 100 dólares cuánto me va a dar de descuento, entonces realmente no es el cliente el que debe decidir sobre la, la mercadería, sobre el negocio que usted tiene, realmente aquí tiene que usted ahora sí ser fuerte verdad en el sentido de respetar el negocio porque si no se respeta el negocio eh, hay pérdidas hay frustraciones y por ende pues eh, la consecuencia de las frustraciones es se deja el negocio porque ya la clienta que estaba acostumbrada a regatear el precio con ustedes ya esta persona ya no quiere porque usted está cobrando lo que es el impuesto lo que es el envío como les digo Ustedes como representantes tienen muchos beneficios, reposición del producto, si, no le, si, si le salió dañado, si le, salió, este, si le causó alergia, usted lo puede devolver, si le dio la gana de devolver la orden, todos esos beneficios usted lo tiene. Sin embargo, el mayor beneficio que se va a tener de este negocio es la ganancia que usted espera tener de una venta. En una venta de 200 dólares, la ganancia, este, perdón, en una venta de 200 dólares el tax son... este eh, 12 dólares porque es el 6%, 6 por cada 100, si yo estoy vendiendo mil dólares de producto, eh, el, de, el, el tax de mil dólares son 60 dólares, entonces como les digo, eh, Tomé en cuenta eh, la información que aparece en, los, en el perfil de la cuenta de, de una persona que vive en Texas y ahí dice que es el 6.25%. La persona que vive en Tennessee es el 7% y la que vive en Ohio el 5.75%. Significa que una persona que vive en Tennessee con el 7% de impuestos son 70 dólares $70 en mil dólares de venta. Son 70 centavos en 10 dólares de venta, entonces eh, lo mismo en, en diferentes estados, las que viven en Nueva York, lo, lo que viven en Los Ángeles, traten la manera de ser curiosas de cuánto es el impuesto que se les está cobrando eh, en cualquier, en cualquier este, tienda donde van ustedes a comprar o sean curiosas de revisar lo que es la factura del Avon, el Avon cobra el impuesto basado en el estado de donde usted vive verdad entonces no a la ciudad sino que del estado entonces por esa razón usted debe de educar a su cliente en el sentido de decirle que la mercadería va eh, dependiendo eh, el, ta, eh, el tax local si son 60 dólares de, de eh, de compra, son 3 dólares con 60 centavos los que usted va a estar cobrando entonces, trate la manera usted de jugar con las cantidades, trate la manera de, no de memorizarse cuánto va a cobrar, pero trate de redondear los números, si, si alguien le compró aquí en Maryland 50 dólares, son 3 dólares de impuestos, si le compró 100 son 6 entonces, esa es una manera de que usted no pierda la inversión que está haciendo sobre esa mercadería yo conozco muchas señoras que venden eh, ropa de cama, ropa interior, eh, venden todo tipo de, de mercadería entonces eh, estaba platicando con alguien eh, me dice que con una colcha que venda paga lo que es el envío sin embargo yo lo que haría con una con un negocio de vender colchas en este caso sería repartir lo que es el envío según el número de piezas que yo reciba, de esa manera la, la clienta no siente caro el producto y yo no siento que pierdo al, al, a, al vender una cosa para yo recuperar lo que es el, el tax, yo no esperaría tanto, yo dividiría lo que es el costo del envío según el número de prendas que yo este, que tengo que vender, verdad, de esa manera es mucho más fácil y una mejor manera de no frustrarse por decir estoy gastando más de lo que estoy ganando, verdad, ahora el impuesto en ese tipo de mercadería no sabría cómo calcularlo porque son compañías que no tienen representación física en cual, en los estados. Vienen de México, vienen de Los Ángeles que son eh, distribuidoras de México. Entonces eh, por esa razón no se puede cobrar el impuesto en ese tipo de mercadería o, o, o las que me dicen que el, uh, venden prendas. Este, de oro, eh, que son, eh, pero como les digo, depende de dónde la traigan, así es que usted va a trabajar su negocio. Sin embargo, la intención de esta, de esta conversación de hoy día es que ustedes vean de qué manera podemos aprender a educar nosotras mismas a nuestros clientes porque si como les digo deja de cobrar el impuesto usted no va a ver dinero porque su ganancia se resume a quedar bien con el cliente pero usted no ve su dinero ahora al final del año ustedes tienen que llevar un conteo verdad mejor dicho un control de todos los gastos que están haciendo porque todos los productos, si ustedes van a hacer declaración de impuestos uno declara lo que es el, el dinero en efectivo que uno recibe. En este caso, mi caso, yo declaro en base a, a, a mis ganancias que yo recibo quincenalmente, producto de las comisiones de venta de equipo. En, esa, en, ese tipo de, en este tipo de negocio hay que ser bien organizado para no terminar pagando más. Eh, hay mucha confusión en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, todos los productos que compran de este libro son deductibles de impuesto. El material que usted imprime, este lo que usted gasta en papelería y todo eso, deductible de impuesto. El, si usted utiliza su carro solamente para el negocio. Tiene dos opciones, o declara las mías, o declara lo que es la gasolina. Usted decide, usted lleva el registro de qué es lo que usted va a hacer. Si usted eh, es de las personas que compra por mayor solamente para ir a vender, tome en cuenta cuánto gasta de manejo y envío, cuánto eh, gasta usted de, de, de, del tax. este Los materiales que usted ocupa, como por ejemplo bolsas de plástico, este, facturas y todo eso, a, lleve un solo control. Como les digo, son cuatro columnas de gasto que se tienen que llevar durante todo el año para que usted ustedes puedan tener un mejor control de los gastos que van haciendo en su negocio para que de esa manera pues no se me frustren, no se enojen con el contador, no dejen su negocio por un mal consejo del contador porque muchas veces en estas oficinas, eh, le dice de que por usted estar haciendo este tipo de negocio, usted pierde, este, eh, tiene que pagar extra, yo no sé qué, qué es lo que le dicen exactamente, pero la representante termina dejando el negocio, la representante eh, se, se pone a pensar, bueno, esto me está perjudicando en vez, de, en vez de beneficiarme, entonces, si ustedes son organizadas, nada les va a perjudicar, porque si ustedes bien saben, la renta no es deductible de impuestos, pero el espacio que usted ocupa de su casa que usted ocupa para hacer su negocio esa porción sí es deductible de impuestos entonces como les digo hay muchas cosas que no nos dicen, que no nos informan y por esa razón muchas veces dejamos el negocio. Pero como les digo, la, la, la parte más importante que ustedes deben tomar en cuenta es eh, siempre cobrar el impuesto porque ustedes están pagando el impuesto. Si la cliente no le quiere pagar el impuesto, entonces ese no es un buen cliente porque esta persona sabe por sí misma, que si ella va a un lugar, no le van a vender nada, si no paga el impuesto de ese producto que está comprando, entonces como les digo, siempre es bien importante uno respetarse a sí mismo, aprender bien el negocio, este eh, ver cuánto realmente es lo que usted está gastando en esa orden, para volverlo a recuperar, Volvemos a lo mismo, lo que es el taxi, lo que es el envío que usted está haciendo, que está gastando en su orden, no es parte de su ganancia. Eso es recuperar la inversión que está haciendo para tener esa mercadería y poder ganar, ¿verdad? Entonces, si no se recupera, entonces se resta de lo que se espera ganar de esa campaña entonces como les digo muchachas eh, vale la pena aprenderlo muchas veces este, por no leer fallamos, muchas veces por no preguntar pues cometemos errores pero más importante todavía es eh, y más principal es solucionarlo, eh, aprender cómo para no seguirlo cometiendo, para que ustedes logren ver ganancia de este negocio. Ahora, si vendieron 100 dólares eh, de producto, acuérdense, si ustedes venden 100 dólares en una orden, eh, el descuento solo son el 20%. Del 20% significaría que son eh, 20 dólares de ganancia en esos 100 dólares, siempre y cuando usted cobre el taxi y el envío de regreso, porque el envío son 9 dólares, y el TAG son 6 dólares, 9 y 6 son 15 dólares fuera de 20 que usted espera ganar de una orden de 100. Por eso eh, les pido por favor que traten la manera de, de esforzarse de vender un poco más para que vean más su ganancia, como les digo, si usted de las personas que no, Cobran el impuesto, esfuérzese más por vender, porque si usted espera una orden ganar solo 20 dólares, réstele los 9 de envío más 6 de, de impuesto, solo son dólares que usted, 4 dólares lo que usted va a ganar, no le va a gustar, se me va a frustrar, y usted va a abandonar ese negocio. Sin embargo, aquí la... la, la la magia aquí, la, la, lo más importante de que ustedes sepan es que entre más vende, más gana. Pero esto significa que usted va a cobrar correctamente y va a hacer sus cuentas correctamente. Entonces, como les digo, cuando ustedes tienen ese tipo de clientes que les ponen condición, si usted no me cobra el taxi yo le compro. Entonces, piénselo dos veces, porque si esta persona le compró 100 dólares, usted le estaría regalando 6 dólares a esa persona o 7 dólares según el estado donde viva, imagínense que viva en un estado donde cobren el 10% son 10 dólares que usted estaría regalando a una persona que le compró 100 dólares, entonces por esa razón como les digo, muy importante que quería tener esta conversación con ustedes, porque es la plática más común que se nos está presentando justo que hoy que andamos promoviendo afuera, este donde dice pero por qué tengo que pagar tax, pero por qué tengo que pagar envío, entonces todas las compañías cobran tax y cobran el envío según el volumen de que usted está comprando verdad entonces el eh, producto eh, que hay que tomarle mucha ventaja en estos días muchachas eh, no se olviden este producto lo están comprando mucho ¿por qué? porque estamos este, comenzando lo que es el verano tómale mucha ventaja aunque no se los hayan pedido en su orden póngalo en su orden porque este, andándolo con uno, con uno en el momento lo vende. Si usted enseña el catálogo para ver quién se lo compró, rara vez lo, lo encargan. Pero si usted lo ordena y lo anda, hay personas que van a la piscina. Hay personas que van este eh, o van a ir a la piscina ahorita que ya los niños van a salir de vacaciones. Entonces, tómele ventaja a su tienda. Si su orden solo fue de 100 dólares, incluya 3 o 4 o 5 eh, cosas que no le hayan pedido, pero sea este, inteligente en lo que va a ordenar, no pida cosméticos porque no todo el mundo usa cosméticos, no pida este, perfume si no se lo pidieron, ahora sí pida este producto porque andándolo sí se lo van a, a comprar, pero así, este, donde usted menos espere si va al parque lo primero que ve son señoras, este, porque les acaban de picar mosquitos o, o, o niños que están ahí corriendo y usted ahí es donde debe de promocionar esos negocios que se piden extra, ¿verdad? y como les digo muchachas, eh, la intención de esta plática es que veamos ganancia, por eso quise explicarles del por qué estamos cobrando el impuesto a la hora de entregar y por qué se debe cobrar el envío de regreso este, bien importante de que si sus órdenes son pequeñas y traten la manera de aumentarla por dos o tres productos que inteligentemente se van a vender según eh, la, la época del año en que estamos este, también eh, sepan llevar el control de los gastos como les digo, eh, sepan reconocer que si nosotros respetamos el negocio eh, no malbaratando el producto porque de nada sirve llegar al club del presidente inventándonos una orden y después la devolvemos o después la damos bien barata, entonces de nada sirve que, que, que encarguemos el producto, lo andemos y lo demos uno o dos o tres dólares menos eh, uno comete el error por deshacerse del producto, pero sinceramente no es saludable para un negocio, así que por esa razón es bien importante de que eh, tengamos claro de que Toda vez que se encargue producto por catálogo, quien sea que sea, sea su amiga, sea su prima, sea cualquier cliente que, que le encargue, sepan decir que va es el precio del catálogo más el impuesto más el envío. Así que eh, acuérdense y las que están preparando sus regalos para el día del padre, recuerden. El gasto del material, el gasto del producto y el gasto del día que ustedes están haciendo todo eso. Para que puedan ustedes duplicar su ganancia. Todo esto si usted lo respeta usted va a ver su ganancia. Y como les digo este es bien importante que compartan con, con si están formando su equipo que lo compartan porque si ellas logran entender de que se debe de cobrar el impuesto no porque se tenga que, sino que se debe cobrar el impuesto entonces vamos a tener un negocio muy saludable menos frustraciones y las personas se van a quedar mucho más tiempo en nuestro negocio, así que gracias por conectarse, espero las que no se conectaron hoy hoy temprano pues lo puedan ver en el transcurso del día y como les digo es bien importante que, que sepan dónde encontrar la información de los impuestos, va a ser ahí en su en el perfil donde dice información personal, abajo dice información de tax. Entonces ahí lo van a encontrar según el estado donde ustedes vivan. Este, no es invento, verdad este, si, si ustedes se lo aprenden y lo saben recomendar a su equipo, no van a haber frustraciones como les digo. Y este espero que esta semana sea muy, muy provechosa, muy productiva. Eh, promuevan todo lo que puedan, las canastas, las clases, los entrenamientos, eh, la búsqueda de clientes, todo eso es bien importante estar activo, así que muchachas nos vemos el sábado para ver cómo quedamos en esta semana, éxitos para todas, eh, las que ya se nos adelantaron felicidades, eh, las que todavía no hemos hecho la adición de la semana, pues hay que trabajarlo y pues gracias nuevamente y esperamos ver los resultados, que tengan buena semana.